Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y desde hoy los martes serán de tres minutos. Tres minutos para mejorar tu restaurante, para hacer más rentable tu operación o para lo que se me ocurra con temas cortitos pero importantes para ti. Y para comenzar, un tema que es el dolor de cabeza para muchos dueños de restaurante, pero sobre todo para los asesores que les queremos ayudar. ¿Cuándo debes invertir en publicidad para tu restaurante? Generalmente, los dueños de restaurantes creen que la publicidad se debe hacer cuando las ventas han disminuido. Ellos suelen decir, ¿y para qué voy a invertir en publicidad si mis mesas están totalmente llenas? Pero entonces, ¿cuándo debes invertir en publicidad? Muy fácil, cuando tus ventas son más altas. Y lo debes hacer por tres motivos principalmente. El primero, porque tienes los recursos para invertir, ya que tienes buenos ingresos. El segundo es porque es el momento ideal para que te vean con tus salas llenas y muchos clientes queriendo comer en tus mesas. Y el tercero es porque tienes la oportunidad de fidelizar a esos clientes que tienes en ese momento. Ya cuando llegan los momentos difíciles, es un poco tarde y más complicado intentar lograr captar la atención de esos clientes. Además si logras que te visiten, la imagen será muy triste. Van a encontrar muchas mesas vacías, meseros mirándose los unos a los otros y quizás hasta tengas platos en tu carta que no puedas ofrecer porque no tienes el dinero para comprar los ingredientes necesarios para producirlos. Además, cuando un cliente potencial proponga tu restaurante a sus amigos para salir a comer fuera, probablemente ninguno de ellos considere esta opción porque tienen mejores referencias de otros sitios que en ese momento sí están posicionados. Esto sucede cuando crees que tus clientes habituales van a seguir yendo a tu restaurante por siempre y así nomás. más. Y entonces se te olvida premiar la fidelidad y no haces ningún esfuerzo para enamorarlos cada día. Ahora ya sabes que el mejor momento para invertir en publicidad para tu restaurante es cuando está en apogeo. Y estos fueron los tres minutos de este martes. Nos vemos la próxima semana con otro tema cortico pero sustancioso. Y bueno, ya saben que si les gustó este video, regálenme un me gusta. Y si quieren recibir más de nuestro contenido, suscríbanse a nuestro canal o síganos en nuestras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima. Se me olvidaba, no se pueden perder el próximo jueves el capítulo, el nuevo capítulo de consejos de Marketing Gastronómico porque va a aparecer Natalia Sanz. Nuestra consultora de recursos humanos que es una mujer extremadamente talentosa y preciosa.